Vamos a empezar a trabajar ahora con la identificación de los procesos de contratación pública. ¿En qué caso ocupo un cierto proceso? ¿Sí? Primero, hay que atender a una definición que se encuentra en el material del curso sobre los bienes y servicios normalizados y no normalizados. Los bienes y servicios normalizados son los que son homogenizados y son comparables en igual de condiciones. Es decir, lo único que puede variar entre ellos es el precio. Los no normalizados tienen características únicas, puntuales cada uno de sus servicios. Por lo tanto, no pueden ser homologados. ¿Sí? Bajo ese argumento, como ejemplo podríamos dar de un bien o servicio normalizado, el, el ejemplo más clásico de los bienes normalizados es las computadoras. Tengo muchas marcas, pero muchas computadoras pueden cumplir la especificación. ¿Sí? En lo que es no normalizados, por ejemplo, los servicios, una obra artística. Toda obra artística en sí misma es única, no puede ser comparada con ninguna otra. Por lo tanto, no pueden competir en precio. Entendiendo esta definición de lo que son bienes y servicios normalizados y no normalizados, vamos a señalar cuáles son los procedimientos que aplican en cada uno de estos. En los bienes y servicios normalizados yo utilizo el procedimiento de catálogo electrónico primigeniamente. Como institución pública yo tengo la obligación de primero remitirme al portal de contratación pública al el catálogo electrónico, a ver si los bienes o servicios se encuentran catalogados. Si se encuentran catalogados, yo necesito contratar a través de catálogo. En caso de no encontrarse catalogados y que su monto supere los $7,263.42, yo me remitiré a realizar un proceso de subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica es para bienes y servicios normalizados por, lo, por cuanto en este proceso de contratación lo único que prime es el precio. De ahí tenemos la menor cuantía. Si es que el proceso de subasta inversa electrónica fuera declarado desierto o fuera imposible aplicar, yo podría utilizar un proceso de menor cuantía entre los 7.263,42 y los 72.634,23. Entre esos montos yo debería utilizar un proceso de menor cuantía. Si el valor supera los $72,634,23 y llega hasta los $544,756,76, yo debo utilizar un proceso de cotización. Si el valor supera los 544,756,76, yo de deberé utilizar un procedimiento de licitación. Esto es para bienes y servicios normalizados y solo cuando la subasta inversa electrónica haya sido declarada desierta o fuera imposible su aplicación, utilizaré estos procedimientos que hacen el efecto de supletorios como menor cuantía, cot cotización y licitación. En el caso que yo ad requiera adquirir o contratar bienes o servicios no normalizados, utilizaré los procedimientos de menor cuantía, desde los 7,263,42 hasta los 72,634,23, cotización desde los 72,634,23 y, y bajo los 544,756,76, y más allá de esto, la licitación desde los 544,756,76 en adelante. Esto es para bienes y servicios no normalizados, directamente estos procedimientos. En obras, en el caso de obras, aplicaré menor cuantía en un monto inferior a los 254,219,82, utilizaré un procedimiento de cotización en, en rangos entre los 254.219,82 y 1.089.513,51 y la licitación sobre el 1.089.513,51. Aparte de esto utilizaré un concurso una contratación integral por precio fijo sobre los centavos En los procedimientos de consultoría yo utilizaré contratación directa hasta los $72,634,23. Lista corta entre los $72,634,23 y los $544,756,76. Y concurso público entre, eh, sobre los $544,756,76. Bajo estos montos, bajo los $7,263,42, yo podré aplicar procesos de ínfima cuantía. En el material del curso, usted, ustedes encontrarán un, una lámina explicativa sobre los montos de contratación, en qué casos aplica e incluso los artículos de ley que aplica cada uno de los procesos de contratación pública.